Es si sí, es contenido y forma. ¿Forma? Eh, es contenido, sí, es contenido, absolutamente, es contenido. Creo que, que la educación sexual, digamos, es un contenido eh, que sumamente amplio, eh, que tiene un degradé de posibilidades, te diría, infinitas. ¿Viste cuando el pavo real así se abre? Bueno y a su vez yo le seguiría sumando pluma y más pluma de más colores, ¿viste? Eh, es un contenido como que... cómo es? es como medio infinito el contenido porque en realidad en la medida que uno desarrolla un contenido en el aula eh, ese contenido llega al estudiante y hace una propia construcción de ese contenido desde su perspectiva, desde su intersección. Entonces eh, es un contenido infinito y formas como, como personas hay, tendrá sus formas también, supongo, ¿no? Atendiendo a esto de la diversidad, de la diversidad. Toma distintas formas. El tema es si esa forma a veces, si entra en esa forma, pienso. A veces hay algunas formas que por ahí no encaja bien el contenido, pero, pero me parece que la, que la forma responde a cada, a cada persona. están nosotros respetar esto de, de un contenido que sea ¿no? científico que sea transparente y que sea leal a que otra persona lo pueda tomar ¿no? y hacer su propia construcción la ESI eh, nos enseña primero a, a, tomar un, a tomar una posición más amplia y respetuosa sobre los demás eh, también me enseña, me enseña a cuidarme, ¿no? a cuidarnos, eh, en todo sentido, eh, a, cuidar, a cuidar nuestro cuerpo, a, nos enseña a cuidar el cuerpo de los demás. Eh, también nos enseña a ser respetuosos de la, de la privacidad, de la intimidad de las personas y, y de la propia también me es como no puede, puede hacer de, de brújula es como esos este, los indicadores de incendio que hay en los parques nacionales que no a mí me da como que me da la sensación ¿no? de que de que tengo como una escalita ¿no? y digo bueno acá vamos llegando hasta acá como que me indica cosas eh, ¿no? me pone en alerta también sobre cosas que atentan contra la integralidad ¿no? eh, me parece este, que, que también nos enseña en el marco de lo que es la, la diversidad, la identidad, eh, la orientación también sexual, pero este, eh, a, a, la, a la igualdad de las personas en el marco de esa, de esa diversidad, de la diversidad funcional, corporal, eh, a, a contemplar derechos de todas esas personas. ¿no? Es como que también eh, es como que va sacando un poco el tinte o lo que está teñido de cierta cosa. Es como que le pagamos una enjuagada y, y lo podemos usar, digamos. Este, me lo puedo poner este, y no está tan teñido, sino que es algo más subjetivo. Yo siempre me como que me pienso como profe, siempre. Y me acuerdo que cuando hice mi residencia intensiva, mi docente me decía, no te tenés que acercar mucho. Es como que había un tema ahí con el yo cuando empecé a acercarme más eh, ¿no? a mis estudiantes este, desde ese trato afectuoso este, las cosas cambiaron pensando ¿no? en, eh, en, el, en el aula en el dinamismo que tiene también me muevo mucho soy muy inquieta me muevo mucho en el aula y eso también es agradable o sea también me, me pienso como estudiante este, y creo que que, que si tu docente se acerca y, le, y, y vos le importás, eh, te acercas y, y todo todo cambia todo suceden cosas maravillosas